En cambio, ¿eh? cambio. Joder, tío. No, es que yo recuerdo cuando vine, hará uno o dos años, que está muy cambiado. Muy sí, cambiado. Sí. Sobre todo la zona esa de, de la pintura. Que el grafiti es terrible, sí. sí. Vamos a descansar y mañana a darle duro, ¿eh? aquí es mucho trabajo. Sí. La idea que tenemos cuando venimos a estos sitios es de devolverlos un poco al estado inicial, que es algo muy complicado porque con el paso del tiempo las cosas se deterioran mucho y también tenemos muchas complicaciones porque no sabemos el estado en el que vamos. Entonces cuando tenemos que hacer un poco el equipo previo antes de venir sin poder verlo pues tenemos muchas dificultades de lo que nos podemos encontrar. Este ordenador antes estaba ahí, perfectamente colocado, con todas sus visitas y todo. La cama estaba perfecta, aquí había una mesa, había mil trofeos ahí. Ahí estaba lleno de llaves. Pero yo creo que vamos a hacer hoy un buen trabajo. Tenemos un día por delante muy duro, pero creo que va a quedar muy guay. Yo creo que sí. Bueno, vamos a ver qué tal este cole nuevo. Mm. Yo vine aquí por primera vez hace dos años, que vine a explorar el sitio y estaba todo en bastante buen estado. Y después de un año volví porque me apetecía verlo de nuevo y estaba hecho un desastre. En la zona de la iglesia había un graffiti enorme pintado en medio, bancos tirados, eh, libros quemados, en muchas de las habitaciones también habían quemado un montón de cosas. Fue ahí cuando se me ocurrió decirte, para ver si podíamos hacer algo, para que estuviera todo como, está, como estaba hace muchos años, que estaba todo muy bien, para que así las próximas personas que vengan a ver el sitio pues puedan disfrutar de un abandono en buenas, en buenas condiciones. Hemos tenido la idea de comprar un decapante para ver si, así echándolo por encima del grafiti era más fácil de quitarlo luego con una raspadora. ¿Qué será? Esto es grande, ¿eh? <risa> vale, esto? Aplicar directamente sin rebajar sobre superficies secas mm. Ya huele, ¿eh? Mm. ¡Buah! Un montón, además Uf, ¡Hostia, tío! ¡Súper fuerte! ¡Hostia! A ver, espera ¡Oh, qué asco, tío! Es como baba de caracol Es muy ASMR, ¿eh? Qué vale, satisfactorio. Pues. Vale. No por nada. Eh, pues hay que literato. Todo <risa> el muro. Yo me estoy pillando un colocón, tío. ¿Sí? Sí, no, no, sí, sí, pero joder, esto es fuerte. Sí. ¡Hija puta! mucho! ¡Dios! ¿Qué Sí, sí, sí. Cuando hicimos el vídeo de las azoteas, claro, la superficie era un poco de metal y no es porosa como esta entonces no lo absorbía. Pero es que eh, mirad el cacho de graffiti que tenemos, es enorme. Y la idea del decapante, la verdad es que ha sido un poco una pérdida de dinero. Sí, tendríamos que haber comprado 5 o 6 para poder echarlo bien sí. en todo graffiti y no... Hemos decidido quitarlo con agua porque no, no ha hecho nada de efecto. Uso limpieza y la calavera aquí. Sale, está saliendo humo. Esta es la actualización de lo que llevamos. Hemos echado ya todo lo que es el, el decapante, eh, por lo que es toda la pared. Y el problema es que hemos visto que es que teniendo que raspar es que estaríamos aquí en plan cinco días y no tenemos tanto tiempo. Entonces, Vamos a intentar limpiarlo, eh, en principio con agua, vamos a ver, para luego echar la pintura. Y es que nos hemos encontrado antes un bote que es de agua fuerte, que es ácido clorhídrico, que es como súper tóxico. Hemos probado en plan a echarlo un poquito. No sé yo si va a ser muy buena idea lo de juntar dos cosas que son tóxicas en una, pero bueno. ¡Joder, cómo huele! lo claro, estoy valiendo aquí. ¿A qué huele como a pedo? Te has un pedo. No, prometido. No soy tú. Buah, huele muy mal, como muy a, a huevo podrido. Huele, eh, muy mal, huele fatal. Eh, también se, se me ha caído un poco lo que es en, en el, la mano y me ha hecho una pequeña Man, herida. Se te ha caído una gota. Imagínate sí, si se, se te cae más, es que en el brazo. Con una gota me ha perforado lo que es el guante y me ha hecho una herida lo que es en la mano, o sea, flipante. Casi una tontería, el desgastante para luego quitarlo. Lo vamos a comer y a ver si pintando encima podemos solucionar esto. La concepción de venir a un sitio abandonado e intentar rest restaurarlo no es simplemente quitar el grafiti no nos centramos simplemente en eso eh, yo creo que nosotros estamos igual que a lo mejor la gente que pinta que a lo mejor puede hacer arte nosotros también estamos haciendo otro tipo de arte que es el de un poco, La restauración. Sí, restauración, poco eh, de volver el sitio a lo que era antes, anteriormente, y esta vez pues nos hemos encontrado con un graffiti que lo hemos tenido que quitar como si hubiera un elefante que también lo tendríamos que quitar, como cualquier cosa que hubiera aquí en el sitio. mucho mejor. O sea, ya te digo que con la segunda capa se va a ver prácticamente sí. nada ya, la graffiti. Segunda capa o tercera, yo creo. Sí. Que. O sea, tercera sobre todo en las zonas negras, pero por lo demás. Y luego a lo mejor difuminarlo un poquito para que se mezcle sí. con el de atrás, pero ya, ya está. Me gusta. Está guay, está guay, está guay, queda muy bien. Tío. Ok, pues después de la primera capa de pintura, ahora vamos a aprovechar, vamos a dar una media horita para que se seque para dar la segunda capa. Y mientras lo que vamos a hacer es aprovechar para limpiar todo esto porque tenemos mucho trabajo, hay mucho polvo, eh, demasiadas cosas tiradas por el suelo. Así que a ver si mientras podemos recoger, podemos dejar esto limpito y luego seguiremos con el muro porque tenemos todavía mucho trabajo por encima. bastante suerte porque tenemos el tiempo bastante limitado para lo que es limpiar todo esto y es que justamente ahora mismo acaban de venir unos chavalines que nos han ayudado o sea estaban un poco con miedo cuando nos han visto y nos han ayudado a limpiar todo esto les hemos preguntado oye queréis ayudarnos y sí, han accedido sí. sin duda o se han venido primero dos nos han visto nos han preguntado a ver mm -hmm. si éramos policías les hemos dicho que obviamente no y les hemos dicho para ayudarnos, se han ido y han vuelto 10 más y nada, y estamos aquí limpiando todo. Policías secretas, bestias de... De obrero noble. De, de, obrero noble. Sí. sí, obrero noble. Es que antes creo que había un antes, Sí, sí antes no estaba se llamaba Mario, no, no, no. era majo Mario. Sí, sí, sí, sí. Eso no hacía nada. De repente vienen cuántas en de la noche, chavales. O 10. Es como. Primero nivel 3, luego 5, luego 10. Pero no se ha venido bien, ¿eh? O sea, en, en unos minutos es, es, está más limpio de lo que estaba antes. Sí, sí, sí. O sea, mira cómo ha quedado todo. Sí, tío, tío, no puedo levantar, tío. O sea, la clave es encontrar otro de estos gordos. ¿Un puntal? ¿Eh? Eres un puntal. Sí, pues es eso. Lo que sea. ¿Todo el ejercicio físico o parto? Sí, sí, eres un puntal. Esto puede tener las sociedades penales. Entonces, ya veremos a ver con los mayores de edad lo que pasa. Bien, y por lo menos si no no en habéis entrado en un sitio sin autorización. Bueno. Entonces, si a ti eso te parece nada, perfecto, Tú mismo. No hemos tenido problemas, simplemente, bueno, lo típico. Nos han cogido los datos, pero bueno... Sí, hemos ido a tomar algo mientras se secaba la pintura y hemos vuelto. Bueno, actualización, después del problema que hemos tenido, hemos vuelto, ya ha pasado más o menos una hora. Yo creo que ya esto está un poco más tranquilo. Y vamos a aprovechar, ya casi está, hay menos luz, ya está cayendo el sol, pero vamos a aprovechar para echar la tercera mano de pintura y ya, bueno, daremos los últimos toques y yo creo que nos tocará venir mañana por la mañana para hacer las fotos y dar esos topecitos, esos detalles finales. En los tiempos que hay de secado más o menos son 6-8 horas. Nosotros contamos solo con un día, así que estamos echando capas a media hora de, de secarse, por lo que eso hace que no se fije mucho la pintura a lo que es la pared. Hay zonas que se han quedado más húmedas y hemos tenido que esperar un poco más, dejarlas como aparte para echarle luego más tarde la pintura. hemos tenido la complicación de que se nos ha echado el día encima Hemos terminado de pintar, pero bueno, ya volveremos mañana y esperaremos a ver el resultado final Buah, está, está bastante bien A ver, se nota un poco Está bien, tío Está bien, nice Está bien Sí, sí Pensaba que iba a quedar peor Pero o sea, yo creo que está bien Bueno, buen trabajo, ¿no? Buen trabajo, buena buena mano de gran tío. <risa> Mucho mejor, la verdad, yeah. muy gratificante. Esto es otra cosa, Sí. misión completada. Misión completada, tío. Yeah. Perfecto. Por cierto, he intentado averiguar el significado de esta cruz, que es un tanto peculiar, pero no he encontrado el motivo de por qué tiene esta forma. Así que si alguno lo sabe, lo puede dejar por comentarios porque es una luz un tanto peculiar. La verdad que ha sido una experiencia bastante chula. Yo al menos me lo he pasado muy bien dejando todo como estaba hace unos años. Y no sé, en mi opinión ha sido una experiencia muy constructiva. Yo creo que la gente ahora mismo, cuando venga a este, a este sitio, disfrutará un poco más. Verlo recogido, verlo bastante limpio. No sé exactamente lo que durará la pared, así blanquita. Pero bueno, recordar que una pintura es algo temporal. La experiencia que nosotros vivimos o las fotografías que hacemos duran para siempre. Y eso no hay nadie que lo cambie, ¿eh? apoyo ya de esta mierda, ¿eh? eh... Señor, señor Proa, que estoy hablando de una pintura. <risa> señor Proa. Señor, Proa.